3 Conor para tu dron, dirán otra vez. Bueno, tengo sed. Ya saben que soy barman, o sea que siempre estoy investigando Curazao Blue y, y vodka. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. ¿Por qué otra vez cámaras de fotos? Bueno, porque les estoy buscando cámaras de fotos útiles y económicas. ¿Por qué motivo? Por el sencillo motivo de que no todo el mundo se puede gastar un dineral en todo lo que hacemos en los canales de YouTube. Entonces hay mucha gente que le gustaría hacer algo de fotografía. Eh, ya sea de vacaciones, ya sea por hobby, ya sea por trabajo. Y, y por el motivo que sea, no puede. Entonces... Eh, les he buscado cámaras, hemos visto la Sony, hemos visto Samsung, hemos visto Canon, hemos visto Nikon, hemos visto Casio, eh, ¿qué más? Minolta, etcétera, etcétera, etcétera. Unas cuantas marcas de cámara y bueno. Eh, el problema que tienen estas cámaras de 10 años, 8 años y así, eh, no es que estén mal, bien, que no vayan, que no. Es que yo lo que veo, que dice por ejemplo aquí, ven que pone Full HD... Es un Full HD que a mí no me termina de convencer. Y es un Full HD de la época, 1920x720 o algo así. Que no... Lo tengo que seguir investigando igual. Porque hay varias configuraciones. Y puede ser que alguna configuración esté esté cayendo en... En que baje la calidad, ¿no? Por, por eh, temas de memoria de la tarjeta, por temas de... El tipo de exposición, por tema de lo que sea, lo, lo seguiré investigando Se supone que esta es Full HD Se supone que esta, que está grabando, es Full HD también ¿Vale? Pero hoy no vamos a hablar de esta porque yo ya hablé del X-Lim Ya hablé de del Ascasio Y también hablé de esta Que está ahí, ahí, del otro lado, aquí hay otra cámara Que es la del vivo Y bueno, vamos a ver, porque tampoco me, me termina de convencer la cámara del vivo que es una cámara telefónica. Aquí tengo la ApeMan Que no estoy grabando con la ApeMan Y lo que iba a hacer con la GoPro me la dejé en el coche. Así que nada. Con reflex totales. No termino de hacer buenos vídeos Y... Así que los hago con... Con lo que a mí me parece y me queda mejor. ¿Qué tenemos eh, de cámara? Bueno. Tenemos la Nikon Colpix. ¿Vale? L820 He estado viendo esta cámara Tiene bastantes años de salida Pero ya les digo que las cámaras económicas Que pueden conseguir a 50, 80, 100 euros En una página de segunda mano O en alguna tienda Es este tipo de cámaras de este tipo de edad Lo que tiene esta cámara Que parecía una desventaja Y es una ventaja, que es lo primero que les voy a hablar Son las baterías Le escribí a Nikon Y le consulté si le podía meter baterías de 3,7 voltios y me dijeron que no, que esta cámara llega hasta 6, es lo que necesita para funcionar. Y con baterías, pilas, eh, recargables o normales de 1,5 voltios, sobra. Fue lo que hice. Me pedí unas baterías, porque las que tiene sí que están un poco que, que se van de, de energía. Que son estas. ¿Vale? Son unas baterías, bueno de 1400 miliamperios que es muy poco y de 1,2 yo lo que hice fue pedir de 1,5 y de 3000 miliamperios o sea que me van a durar mucho más van a funcionar mucho mejor y veremos si cambia algo en, en tanto en flash como en en diafragma al tener más potencia que tenga más velocidad de diafragma y en, cuando es el enfoque, ¿no? que enfocamos y vemos que va un poco lento o lo que sea, a veces, ojo, va lento el enfoque porque la cámara tiene muchos años, la gente compra cámaras no las usa y las cámaras están en un cajón. Entonces cuando la empezamos a utilizar todos los días o lo que sea, empiezan a andar mejor. Eso por un lado. O sea que no le pongan baterías. Esto me lo dijo Nikon, no me lo invento yo. ¿eh? Les estoy dando la información para que sepan lo que es esta cámara. Solo 1,5 voltios por batería, ¿vale? Los miliamperios es la capacidad, para los que no tienen ni puta idea, es la capacidad que tiene el almacenaje de la batería de energía. Eso no hay problema. Lo único, sí, que si van a baterías mucho más grandes en lo que es miliamperios y en el, en el almacenado de energía que duran más, bueno, y que sean de litio, ¿no? Para empezar, nada de, de ningún otro tipo de batería. Son doble A. Y si son de mucha más capacidad no van a entrar en la cámara. Tienen que ser doble A. No exageren con el tema capacidad. Y metan 8000 mAh porque no entran. Porque van a ser mucho más gordas. ¿Eh? ¿Les suena esto? Vas, van a ser más gordas. Y no las van a poder utilizar. Entonces nada. Esta cámara está increíble. A mí me ha gustado muchísimo. vale Son 16 megapíxeles en foto. Dice que Full HD con máxima definición, papá papá pa, pa, pa, pa, pa, pa. la pantallita trasera es de 7,5 centímetros, son 3 pulgadas, puede que les resulte un poco pequeña o no, son normales, vale es una pantalla normal y hasta diría un poquito más, más amplia que muchas cámaras de la época, eh, bueno, tiene un montón de cosas esta cámara, tiene un zoom que lo vamos a probar, que se supone que es espectacular, hay dos cosas que he visto, he estado probando, en bajo contraste no me ha dado el resultado que yo esperaba, el tema de eh, el macro, ¿vale? Pero bueno, lo tengo que probar después. Y zoom, aparentemente tiene un zoom impresionante esta cámara, eh, de 30 aumentos, son 22,5 a 675 milímetros. Yo dudo que esto pueda verse bien, porque con cámaras reflex a 300 milímetros, pueden ver en mis páginas de fotografía profesional, Hice una foto a 24 kilómetros o 34 kilómetros eh, a una montaña, a una base militar. Que también está el video de la serie Montañas de España hace poco con drones. Hice una foto con una Canon EOS. Y bueno, el zoom que tenía de 300 milímetros. Y bueno, no sé si esta cámara va a dar 675 milímetros. Me parece un disparate. Reducción de vibración BR por desplazamiento del lente. Se supone que tiene una especie de gimbal para... Para las imágenes les voy mostrando fotos y las fotos que he hecho mientras les voy explicando qué es eh, los temas que trae. Es una cámara bastante fácil de usar, tiene una palanca muy sencilla aquí que es para darle al zoom. Que esto no es ningún descubrimiento de América ni ninguna cala nueva. Esto es una palanca que la traen absolutamente todas las cámaras o casi todas, pero bueno está bien porque evita el movimiento de la cámara. Si vos para darle zoom a la cámara o para hacer macro, olvídense, de, si son tiradores como yo y tienen buen pulso, vale. Pero si no tienen buen pulso, trípode, siempre. ¿eh? Pasen de hacer zoom y de hacer macro sin trípode. Ya les digo, lo mismo una foto a la luna. Vamos a ver, eh, no hay luna llena estos días y está un poco nublado. Pero voy a tantear el tema luna porque he visto buen material hecho con esta cámara. Y hay mucha gente que le gusta y le interesa el tema luna. Así que bueno, es muy difícil con las reflex, hay que saber algo de fotografía y con estas cámaras se hace más sencillo el tema de ese tipo de fotografías nocturnas, etcétera. El Full HD a 1080p, vale, veremos porque ya estuve viendo, ahora no lo voy a chequear, debería ver en el, en el ordenador el video que hice, eh, deme un segundo vamos a ver el video que hice, eh, Nikon, y ver, aquí lo tengo, voy a ver propiedades, detalles, y me dice, 1920x1080, ah, o sea que sí, 1920x1080, eh, a 1500, no, perdón, a 15100, KB por segundo. Y a 29,97 fotogramas que son los 30. Cuando te dice 30 FPS son 29,97. Así que sí, que sí. O sea que bueno, lo que tienen que saber es que a veces hay que bajar el ISO para el tema de pantallazos. Para el tema de luces nocturnas. Para que no se vea así. Como que pasa una línea, ¿ves? Cuando se ve, ¿vieron que hacen fotos nocturnas? o de video nocturno y queda lo mismo los drones tienen que bajar la ISO ¿eh? eso es matemático creo que ya lo hablé en algún video. después bueno tiene un cuerpo bastante compacto como ven esta cámara está increíble les voy a alejar un poquito de esto a ver ahí y ahí esta cámara a mí me encantó además hay de varios colores hay negra y azul hay bordeaux o como le dicen acá bueno en fin bordeaux y bueno muy fácil de utilizar 19 modos de escena un sistema de procesamiento de imágenes Speed 2 que son temas que investigan ellos. Cada marca tiene, vieron su, su procesador, su esto, su lo otro, su estabilizador, su no sé qué. Bueno, esto fue lo que hicieron en la época. Hicieron el Edge Fix eh, por dos también. Eh, tienen una transferencia inalámbrica que después no la termina usando nadie yo no sé si alguien utiliza la transferencia inalámbrica yo creo que la utilicé una vez y si tenés un portátil es más sencillo pero yo con mi PC ya me complico la vida o sea que no me interesa mucho y después bueno, el tema específico la compran y la consiguen como Colpix L820 de Nikon vale, así la consiguen hay L830, hay L850 bueno, han ido variando y hay cantidad de modelos pero la verdad que esta cámara está increíble. Otra de las cositas son los 16 megapíxeles, que para una cámara de 10 años es bastante... Una distancia focal 4 con 0 120 milímetros con un ángulo de visión de veintidós cinco Esto es lo que le decía el Zoom. Para la gente que sabe de fotografía que es, que si estás muy cerca vas a salir mal, y si estás muy lejos va a salir como el culo, entonces la distancia focal es clave para lo que es estar en foco ¿no? y dónde te podés poner para la cámara. Eh, a un metro veinte, una distancia focal es interesante. Luego, 3.5.8, eso es lo de siempre, de, del diafragma y de estas cosas. De la apertura, de, lo, de todos estos temas. No los voy a marear con temas profesionales, porque estoy eh, haciendo esto para los que están empezando y quieren una camarita para hacer cuatro cosas. Me duele la cabeza y estoy empezando a bloquearme. Así que si digo algún disparate, sepan perdonarme. Mirá, se me trancó la lengua. Saben que tuve dos ictus y que... Eh, yo nunca digo ningún disparate en mis videos, lo sabemos todos. Nunca digo, enfatizo, ningún disparate en mis videos. Osvaldo, te estoy viendo. Y Olga, bueno, Olga se fue, no sé qué le pasa. Le vino como ahí una tentación. Habré dicho algo que le pareció gracioso. Eh, si digo algún disparate, me sabrán perdonar. ¿Qué más tenemos de esta cámara? Eh, que les tenga que decir para que les interese en cuanto a... Eh, A usuarios novatos o que tienen otro tipo de cámara o que no tienen cosa. Aquí hay un enchufe que es de voltaje de 5 voltios y es una clavija de ellos que yo no la tengo. La podría buscar, pero no me interesa porque no me sirve. Tenemos el típico también eh, clavija de ellos aquí y el HDMI para ver la foto, los videos en un televisor. Vale, Aquí tenemos la palanquita del zoom. ¿Ven? Ahí dice por 30, Optical Zoom, wide Full HD, bla, bla, bla. Y acá tenemos otra palanquita para hacer los cambios de... Se los voy a mostrar en las imágenes, porque para qué les voy a estar diciendo. Después tenemos como siempre el botón para hacer saltar el flash. Tenemos el micrófono que funciona perfectamente. He hecho videos si se escucha mejor esta cámara que la X-LIM de Casio. Eh, pero bueno, ahora estoy con un micrófono propio que lo tengo aquí, ya lo han visto. En el montaje de la de la escena, eh, modos de disparo automático sencillo escena, retrato, paisajes re deportes, retrato nocturno fiesta interior, playa, nieve puesta de sol, amanecer, anochecer paisaje nocturno, macro, gastronomía museo, fuegos artificiales copia blanco y negro, contraluz, panorama sencillo, retrato de mascotas, fotografía en 3D efectos especiales, retrato inteligente, automático, en fin eh, los modos de disparo, bueno vale, también puedo seguir aquí 15 horas no importa el video, formato, 1080 30p, eh, ajuste para determinado, 1920x1080, 16.9, aproximadamente, 30fps. Lo que hablábamos, que son los 29 con pico. Y nada, voy a sacarles unas fotos. Eh, aquí está lo que es el menú. Vamos a ver que me voy a acomodar. Se me acabó el, la gasolina. A ver, voy a pasar de esta camarita, o la voy a tener aquí, a ver... Un segundo, ahí. No, no vale la pena. Voy a detener el video del Acasio. Vale, que es un complemento que estoy haciendo. Ahí. Y vamos a pasar aquí. A ver si no tiro todo. Se los quiero mostrar porque es interesante. Vamos a encender la cámara. Botón on-off. Encendemos. Eh, no sé si me queda algo más por decirles. Si tienen alguna pregunta... Eh, Tiene conector USB de alta velocidad. ¿Qué dice? Ah, perdón. Ahí. Eh, apagamos. ¿Qué pasó? Quiso salir el objetivo y no pudo. ¿Ven? Ahí se para. Así andaba este... Eh, bueno. Y aquí tenemos. A ver. Vamos a poner eso ahí. Demuestra o... Oh. Bueno, sí. Tenemos la... La app man aquí. Bueno, la dejo ahí. Eh, les voy a pasar eh, un poco el menú. Estoy chequeando si tengo que decirles alguna cosita más de lo que he hecho de material y yo creo que no. Vamos al tajo. A ver el menú. No quiero que el menú se, se corte enseguida, así que nada. Veamos cómo está. Ahí. Tengo que luego chequear algunas cositas. Ahí acerca. ¿Vale? Ahí alejamos. Vuelve a entrar enseguida. El tema de... Del zoom. El de la mano izquierda. Pero bueno, aquí no se va a apreciar, ¿no? Después voy a grabar. Tienen este y tienen el izquierdo. ¿vale? Son los dos tipos de zoom que trae la cámara. Escenas. Le damos al botón de escenas, perdón que voy rápido, me olvido que les estoy mostrando la, los materiales. Aquí es lo que decíamos, tiene varios modos. ¿Vale? Tiene unos modos automáticos, ahí está en automático. Luego le damos aquí, escena. Vamos a darle vuelta y elegimos. Eh, retrato, paisaje, deporte... Nocturro, retrato nocturno, fiesta en interior, playa, que hay mucha luminosidad en la playa, nieve que es insoportable, yo he vivido en Nueva York y en Italia con unas montañas de nieve impresionantes y a veces se hace difícil, las puestas de sol por el brillo, los amaneceres y anocheceres con falta de luz, paisajes nocturnos, macro, que es lo que les decía, a ver, aquí no sé el contraste, ¿ven lo que pasa? Lo que pasa, el macro, tendría que estar ahí, por ejemplo. Ahí parece que fue bastante bien. A ver que tengo pequeñito. Si estuviera Adri acá, hablando de pequeñito, ahí. Vemos el interior del botón de la carcasa submarina, por ejemplo. La verdad que tiene muchísimas funciones. ¿Las vamos a usar? ¿No las vamos a usar? Yo qué sé. Cada uno sabe, ¿no? No sé si vamos a usar todas las, las funciones que, que trae la cámara. Pero bueno, a ver cuánto me puedo acercar. Ahí le estoy casi tocando. El tema que si tocas el, la escena, mal. Si tocas la escena, lo que pasa es que... Eh, ¿Ven lo que les digo de que tienen que estar con un trípode? Si estoy moviendo la cámara, estoy apoyándome... Pero bueno, ese mínimo movimiento es lo que pasa. Luego tenemos escena, estábamos ahí, gastronomía para darle un brillo a la comida, museos por la falta de luz, fuegos artificiales por el brillo, eh, copia blanco y negro. Estoy muy cerca de, de las cosas y sí, ahí, a ver. Bueno, necesito una distancia, a ver lo más lejos posible. Ahí, ahora, eh, y ahí, ahora. A mí me gusta mucho la foto blanco y negro. En Cuando yo revelaba y estudiaba fotografía, utilizaba blanco y negro para todas. Todas mis fotografías profesionales, el 80% y 90% son blanco y negro. Eh, contraluz, muy bueno. Panorámico sencillo. Mascotas, 3D. El 3D en, en tres cámaras que he probado, a mí no me ha sido de mucho agrado ni muy útil. Pero bueno, ya pusimos el 3D. Y a ver qué pasa, ¿no? Ahora, vamos a salir de escenas. Salimos de escena. Voy a dejar automático. Sí, ya sé que está cerrado el flash case. Voy a dejar... A ver. Vale. Por ahí. Vamos a ver ahora esto. So. So, C. Suave, sepia, monomacro, clave alta y clave baja. Miren la, la diferencia, ¿no? Cómo se ilumina y cómo se desilumina. Estos son funciones increíbles. Son funciones que debería... Bueno, y el color selectivo es buenísimo. Ya después les voy a, voy a hacer las fotos y... Eh, Y voy a, a ponerlas para que las vean, ¿no? En el color selectivo, como ven, lo puedo ir variando. Y le voy dando las diferentes tonalidades que a mí no me interesan un carajo. Eh, vuelvo a ponerlo modo automático sencillo. Para que siempre esté como en cero, ¿no? Y el retrato inteligente. Bueno, esto busca caras. Y después tenemos el modo automático Normal. Muchas cositas. Acá en las funciones tenemos para grabar, tenemos para ver lo que hice. Tenemos el menú. Directamente el macro o el flash. Y diferentes tipos de... Bueno, los cambios de valores de, de saturación y compensación. Lo dejamos como está. Siempre recuerden que si tocan algo, disparador automático. En 10 segundos. Eso está bueno porque igual 10 segundos es mucho. Pero está bueno. Bueno. Puede ser útil para no mover la cámara, sobre todo. Y luego tenemos el menú. Eh, la sensibilidad de ISO en automático. Los colores, eh, vívido. Yo lo tengo así. Disparo continuo, balance de blanco automático. 16 megapíxeles. Después lo que es video. Está en 1080 a 30 FPS. Eh, tenemos este 1080 a 30 FPS sin retoque. Este otro ocupa un poco más de espacio, pero bueno, nadie va a tener problema. Y, bueno, y después están para abajo ¿no? Lo, los diferentes tipos. Mucha gente le sirve grabar en un modo más, eh, más de cine a 24 FPS. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace y por qué lo hace. Y si después quieren bajar o hacer cámaras lentas o hacer algún tipo de... Algún tipo de... De edición van a tener que usar diferentes configuraciones. Configuración de pantalla. Brillo. Está en 3. Yo lo quiero más porque cuando estoy en la calle, si no, es imposible. Revisión de imagenón. Información de foto. papá eh, papá pa, pa, pa. Me alcanza. Así que nada. Y bueno, a sacar fotos y a probar la cámara. Hoy me llenan las baterías. ¿Ven lo que pasa? Se entran a consumir las baterías porque son... De 1,2 voltios y 1400 miliamperios. Y no valen verga. Hoy por hoy hay baterías mucho mejores. Y que sean de litio, ¿vale? De litio. De, de ningún otro material. El, el, el, lo interno de la batería de litio. Muy buena cámara, ¿eh? Bueno, gente. Espero que les sirva. Y me hacen las preguntas que necesiten. ¿Vale? Voy a sacar unas fotos, Vamos a probar el zoom, lo que sea. Y lo subo a, a este video fantástico osvaldo llename el vaso por favor no no me hables más de esa mina loco no me hables más no ves que me haces mal Sí, sabes cómo la extraño no él mirá que extraño mucha gente porque yo siempre he tenido salvo dos he tenido buenas buenas parejas y no, buenas parejas y buenas amigas no pero a esta en particular la extraño un montón loco no me jodas no me hagas acordar que paso todo el día para el culo